el día viernes día. y como siempre estamos directo con mi comadrita con mi socia con la gran Claudia Eppelman cómo te Claudita? hola hermoso cómo estás te mando un besito bien. desde aquí a de todos los que nos van a ver hoy porque tenemos un programa sí, hoy la tecnología pusimos la yo paré, paré en mi entera si la paré para ahí también entera y la tiré para el lado y de Pascua porque tenemos un super invitado un gran amigo no. directamente de, de Pascua Oye, antes dijo ir con Otwiti, que ya lo tenemos publicado en todas las redes Oye, Ahí ya, ¿Apreció ya? ¿No? No, no, todavía no Antes de ir con nuestra querida sexóloga la Marina, que también la tenemos, ahí está, lista, está, ahí está, venga, ahí está Ahí estoy esperando Oye, contémosle a la gente cositas Cuente Chalupa, tenemos un concepto que es pupa Chalupa, que es la foto así, el alupa, alapa para galán. que la mande muchachos, porque así de vez tenemos dos, dos, dos, dos dos, dos, dos, dos letras que regala nuestro amigo de Ópticas Galán. Galán. ¿Y cuál y es el Instagram? Entra en el Instagram. Ópticas Galán. Arroba ópticas Galán para que entre en el Instagram. Oye, me acaba de llamar el dueño de Ópticas Galán, un millonario. El, de la octava región, el más millonario de todos. Y va la Camino Laja con, con, aquí, no, no, con la historia de Andrés. Andrés y la Carolina. Así que para que le, para que le mandemos saludo a ellos, que van Camino Laja. Eh, oh, un el para ellos entonces Manden sus fotos va de laja ¿Sí? Sí, bueno. <ríe> malaja, malaja. Oye, Paquín, una fotito de Upa Chalú Para que la gente vea el concepto Para que manden sus fotos a tu zona X Para que se lleven un par de lentes O sea, dos lentes para la pareja A fin de mes Al Instagram y al Facebook de tu zona X A fin de mes Exacto. hay dos lentes de regalo Para la foto más novedosa Mira, Más entretenida Ahí está Mira, ahí está, ahí está nuestra Pablo Yoga Y lo tuvimos Papá, ayer Pablo. en el programa Con su hijo ¿Sí? Qué linda foto ¿Eh? Ahí está él Gozando como siempre Ay, sí, con, la Marila, con la Marila Montero en, en Pasapalabra ¿eh? Ese es el concepto Ahí con Jean-Philippe sí, Oye, oh, gran tipo, me cae bien Jean-Philippe Sí, lo deberíamos invitar también ¿eh? sí. Un segundo día la iba eso, perfecto y hay la una vista, randadita que estuvo en nuestro vista. primer programa. Exacto. Bueno, ese es el concepto, muchachos, para que nos manden sus fotos. Ufa chalupa, estirar para arriba, ponerle buena energía a estos es muy difíciles momentos que estamos pasando. Sería hasta el fin de mes un par de lentes. También, bueno, también se pueden meter a la Instagram de óptica galana y por que está bien Ufa chalupa, todo eso para ponerle bueno, ponerle bueno. Y el otro datito que quiero pasar antes de Dale. que vengan nuestros invitados es que a todos los emprendedores los queremos ayudar y queremos darles. ...la posibilidad sí, sí. de presentarnos sí. aquí sus emprendimientos... ...así que pueden escribirnos también al inbox de tu Zona X... ...de Facebook o Instagram... ...y así podemos mostrar su emprendimiento... ...exacto, entrevistar a Ari, ...que nos cuenten cómo fue un cambio de vida... ...porque ahora, Claudita... ...yo que ando en la calle por todas las cosas que estoy haciendo... ...hay sí. mucha gente que ha, ha emprendido nuevos caminos... ...que se están sin trabajo... Ayer, ayer andaba por la Municipalidad de la Florida... ...donde algún un voluntariado entregando cajitas de mercadería... Y yo, cuando un caballero me dice está sin pega hace cuatro meses, trabajando en yeah. su empresa, lo despidieron y empezó a comprar verdura. Y en el patio de su casa empezó, montó hacia la rápida una verdulería, ¿cachai? Y empezó a vender sí. verdura, por lo menos le suplice me para tener para comer. Así que hay tanto emprendimiento nuevo, ¿cachai? Que la gente, eh, por inquietud y más que nada por, por necesidad, porque en este momento, en eh, nuestro país, bueno, es están pasando momentos muy, muy, muy, muy, muy difíciles. Oiga, amiga eso mía... No hay que conectarse a Lupa Chalupa para Exacto. bajar ese momento difícil, entretenerse, ver a nuestros nuevos invitados, ver nuestras secciones de sexología. Tarot. Ahí La, está... Ahí pues, está. Oh, Oye, sí, quiero recordarles muchachos. Ese es el Campamento Dignidad, que está en Tobalá el departamental, muchachos. Y bueno, esa, esa es una, una gran amiga mía. Que se llama Soledad Fernández, que tiene, tiene un almacén, tiene un supermercado y le lleva almuerzo, le lleva pancito, manzana, arroz. Y hoy día voy con las soles a entregarle, nos conseguimos 700 sobaltillas, La vamos a ir a entregar y a freírla ahí con los muchachos al campamento de vida. ahora al periodismo. Y a la tarde a repartir torta. Hoy está ahí con las torta. Voy a repartir torta. Marín, Marina... ¿estás de millonario con Miguel o con las tortas? No, no, no va millonario, pero está no, Oye, ya, vamos con, con nuestro super invitado, ¿no? Pará. No, presé... Preséntalo tú, maravilla, maravilla, maravilla. preséntalo tú porque es un hombre, preséntalo tú. Por esa voz sexual que ¡Ay, que estoy tan nerviosa! Preséntalo tú. <risa> nunca he estado con él, nunca lo he visto en persona. Nunca lo he visto en persona, entonces estoy así Mira, como. Mira, wow. es, es, es como yo, pero rico. Está difícil eso Así que todavía es como yo de grande Pero sin guata, firme No se le mueve nada bueno algo se le mueve de repente ¿Cómo? ¿Cómo no se le mueve nada? No, si se le mueve Pero los músculos ah, rígidos ya. Y dale dale dale es una presento. familia maravillosa Sí, ¿Sí? pues sí, sí, Es pues, casado menos. con una Con una linda mujer Que las redes ya, están explotando Preséntemelo. ¿Yo? Bueno, desde la maravillosa isla de Pascua tenemos al más galán de nuestros hombres chilenos. Al más sexy, simpático, inteligente. ¡Andalipa! ¿Ah? ¡Ahí está con nosotros! ¡Lindo precioso ¡Yorana, Llorana, Llorana! ¡Llorana! ¡Llorana, Coruba! ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Bien. yo aquí desde yo desde aquí de y menos madrugando, estoy en, en esta en esta parte yo estoy como en la sala de estar de mi de mi casa en la isla está oscuro porque oscuro. aquí son las 7 de la mañana sí, siete, siete de la mañana con 15 minutos ya que era amanecer y tiempo ¿Y a amanece? Cercano a las ocho ocho un cuarto ocho, ah, ocho un cuarto oculto. de la mañana ya. Y ustedes me verán que estoy aquí casi como con gorro y con parca Porque pero, hay alrededor de 17 grados y eso ¿Hace frío? frío? se lo estaba escuchando mal ¿Otro no está bien? No es, no es normal, tenemos un viento sur con lluvia un poco de frío Pero todo ¿Ya? bien y feliz Porque déjenme con cuento Oh, a brigar, se lo ahí sí, Me... no, ahí sí, ahí sí, Sigámonos. ¿Me escuchan bien? Allá. Sí, ahora Ay. sí. Como le digo, estamos felices porque desde hace un tiempo, <ríe> sí, yo también lo escucho, sí, eh, desde hace un tiempo ya estamos libres de coronavirus, igual guardando la digamos la distancia social de la aquí, acostumbrando a la gente como que si viviéramos con el virus, porque la verdad es que eh, sabemos que en algún momento va a entrar a la isla y... Y hay que estar preparados, pues especialmente los niños. Justamente hoy día tengo una... Les quiero contar, ¿ah? ¿eh? a pasar el dato? Tengo una ceremonia porque Monarch no, no, no, nos donó nos, nos donó mascarillas para los niños de ¿Eh? la isla. Y... Claro, lo que pasa es que ellos tienen una mascarilla especial. Adultos, ah. Adaptarla a la niños y le y es muy incómodo. Entonces ellos la, las hicieron, digamos, de la forma, o menos un niño hasta, hasta los 10, 12 años, y, y hoy día vamos a donarla, no solo al colegio bueno, que tenemos con Francisca, que se llama Manan Amopi, que son bien. 14 familias que están con nosotros, uno de ellos es Jotunui, que es nuestro hijo de 7 años, que por ahí dio una foto. Ahí está el Claro hermoso y, y, y vamos a donar a, también a un, a un jardín y también a otro colegio más, así que en eso estamos en eso estamos, hoy oye. sí porque vieron en la noticia que vale. los colegios de la media entraron el martes a clase lo no. vimos en, en las noticias y que están preparándose sí, para un proceso paulatino de reingreso porque como no pueden entrar todos eh, directamente, fueron como haciendo pruebas para entrar a la 10 la, el, el, el curso, eh, y, y tomando las medidas necesarias como si tuviéramos el virus para, para empezar también a acostumbrarse a eso ¿Usted nunca tenido un caso de coronavirus y ¿No, no había nadie contagiado? No, sí, tuvimos cinco casos ¿Ya? Que fueron y bueno, pero además de eso tenemos un hospital de baja complejidad por lo tanto aquí hay tres respiradores y uno está mal wow. y es una alta tasa de relación de, de riesgo que, que por la lejanía de los aeropuertos y todo ese tipo de cosas aquí y, ¿y cómo se hace eso? Despide, o sea, no despidiendo sino que eh, cerrando los vuelos de turismo hacia la isla que fue una decisión que se tomó más o menos cercano al 20 de marzo y después Ajá. volvieron unos aviones como a buscar a los 1.200 pasajeros que quedaban para, para sacarlos de aquí y que vuelvan obviamente antes de que cerraran Chile y todo eso, y esa medida, además de una, una situación ancestral que nosotros tenemos que se llama Tapu, que fue invocada por, por el alcalde de la isla, eh, hicimos cuarentena, eh, ¿cómo se puede decir?, de común acuerdo con, con toda la población, entonces... Eh, Muchos no. nos quedamos en nuestras casas, cero contacto, un montón de cosas, y así pudieron ellos controlar el, el virus. Los que estaban infectados tuvieron un plazo casi de 30 días haciendo su cuarentena, aislación y todo eso. Y una vez que ya se hicieron los exámenes, quedaron libres y por lo tanto ya nos dieron bueno, ¿cómo se puede decir? como chip libre para... Volver así, ya podemos estar digamos Relacionándonos en el pueblo con las demás familias Igual uno se puede juntar, pero no más de 50 Personas en, en ciertos lugares ya. Y así sucesivamente O tú, o tú bueno, yo, la, la isla es un lugar Maravilloso, yo sé que la, ahí viven mucho caro. el turismo es su Gran fuente de ingresos ¿Eso para ustedes es complicado en este momento? Que, que, que están cerrada la frontera Sí, pues cheque, yo Les voy a hacer un pequeño bosque, bosquejo de Para que ustedes se imaginen se imaginen de lo que lo que estamos viviendo nosotros en términos económicos, porque justamente el turismo es el motor fundamental económico de la isla. se cierran los vuelos, ustedes tienen que pensar que nosotros estamos hablando de mil turistas al año, y nos tocó igual dentro todo súper bien, porque desde octubre hasta marzo era súper, eh, cómo se puede decir, fecha eh, de temporada muy alta. Por ejemplo, yo que tengo, bueno, no sé si ustedes saben, pero yo tengo un hotel, un hotel boutique, ¿Sí? junto a Francisca, mi señora, Hostia. que se llama Hotel Jarenúa. ¿Qué significa Jarenúa? Y... la casa de la abuela. No, qué Lo que pasa es que era, eh? hay, hay una historia súper bonita. Mi abuela, mi abuela me, me, me, me, heredó su mi abuelita me heredó su, claro. su casa, que era, que ella me dijo que sentimentalmente quería mucho el terreno y esa casa porque se la había regalado su papá y ella quería mucho a su papá, entonces ella desde muy chiquito me educó, me dijo mira, este esta casa, este terreno va a ser para ti la tierra de no, y no se vende no se regala se, se, se hereda, entonces tú tienes vale. que tener tu familia, tus hijos y heredar a ellos entonces así como ella me lo va a heredar a mí bueno, entre medio de esto está mi papá, que obviamente es como un premio al, al, al, a mi papá, me lo he a mí y yo se lo voy a heredar a mi hijo y así sucesivamente y voy a educarlo para que también pase lo mismo, se herede la tierra y no se venda, ¿me entiendes? Entonces bien, yo tomé esta, yo tomé esta herencia, solita ah, y, y me, bueno, hacemos seminarios vendiendo contenido, los programas, de, de, de, y, y también emprendiendo pues tenemos unas joyas de historia Manu, pero eso le voy a hablar un poquito más adelante y no le puedo de hablar mucho porque tengo una, un lanzamiento más adelante. que yo le dije le dije, le dije, le dije a Fran le dije, bueno amor, hice un compromiso con mi abuela, de, así de amor de palabra, de muchas cosas y le dije, vamos a dejar Santiago y vamos a, a probar en la isla en esta casa que me hicieron, o sea, que me, que, me, que me heredó mi abuela, y con Fran se me ocurrió, a eso también a ahí tengo mucho de, esa, de esas ideas, me dijo, no, hagamos, porque yo al final iba a arreglar iba a arreglar la casa para hacerla, no sé, como, como una especie como, no de cabaña, pero de arrendarla por el fin de semana, así como cuando uno arrenda casa en, en, o en cachá o, o en zapallar y cosas así, y me dijo, no, hagamos un hotel boutique, y ahí empezamos a desarrollar lo que es un hotel boutique, que es una casa con historia, donde tú mezclas la historia con la arqueología. Y como esa casa que mi abuela tenía durante muchos años, recibió turismo eh, desde los años 60, imagínense. Pero además, alrededor cerca de 20 años la Universidad de Chile, donde pasaron muchos arqueólogos y científicos que vinieron ¿Ya? también a estudiar eh, claro, vinieron a estudiar la isla. Eh, tengo ahí par de libros y, y tiene historia, entonces por eso empezamos a construir atrás en el espacio que teníamos y, y llegamos hoy día a las 20 habitaciones donde tenemos unos, de, unos desayunos orgánicos y saludables de los que nos gustan a nosotros una atención personalizada como nos gusta a nosotros también, enfocada siempre en cada pasajero que nos visita, además que el, el personal siempre está atento a las necesidades de nuestros pasajeros, entonces eh, te comento que que no ha ido súper bien estamos número 2 en TripAdvisor porque no, o sea, número 1 están por ejemplo el hotel es muy grande y de muchos más años que yo pero nosotros entre años logramos posicionarnos y la verdad es que debo decir que no, fue, no ha ido muy bien ahora si usted me la pregunta la por el hotel hoy para hoy. continuar el tema les cuento que está cerrado se nos fue el último pasajero justamente el, el, el 17 el, el 17 de marzo se fue el último pasajero más que nada porque iban a cerrar la isla todos preocupados de de cómo iban a volver a Europa, y tuve una señora. Estuvimos teniendo mucha gente porque habían eh, alemanes, también habían muchos franceses. Porque, como el, mi hotel al ser un hotel boutique recibo muerte, de esos países españoles, británicos, alemanes no, y bien. franceses. Y había una señora particularmente muy, muy, muy, ¿cómo se puede decir? Eh, mal, porque era una señora de edad. Porque dijo, chuta, me van, a cerrar, me van a cerrar Europa, ¿cómo lo hago? Así que estuvimos moviendo ahí con la gobernación para subirla en un vuelo. E incluso ella suspendió dos días antes de, de la fecha que, que tenía que venir para que llegara Santiago y de ahí a través de la embajada poder tomar ese... No sé si se acuerdan que hubo, que hubo varios vuelos de repatriación, digámoslo así, ¿Sí? a distintos ¿Sí? países europeos también. Ya. Así que hasta, hasta ese día que ella llegó a su casa en Alemania, nosotros seguíamos en contacto a través de correo y de WhatsApp para saber que nuestros pasajeros estaban bien. Así que imagínense el nivel de personalización que tenemos con cada uno de los pasajeros. Así que igual cuento. Me desvío un poquito para cerrar. Hoy día la cerrada, ¿sí? Turismo significa que todos se tienen que reinventar. ¿Y qué han hecho para reinventarse? con Francisca nosotros teníamos un proyecto de, de armar una boutique ¿verdad? porque eh, bueno, como también nosotros que hacemos la moda siempre digo sí. a la moda la se, pues, realidad, bien, eh, moda, eh, vestido y cosas así, entonces la Fran quiso armar una boutique para dar una alternativa a todos los que, digamos, viven en la isla o los que viven de afuera y muchas veces eh, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando el hotel dice, no, oh, está rico para, te, para ir a la piscina dijeron, oh, no trajimos el traje baño, Año. y vas a la tienda del hotel y te Año. compras un traje baño, pareo cosas, eh, eh, crema solar, gorros lentes, Año. lo que ustedes quieran, y ahí, justamente, y ahí justamente habíamos hablado con el, con el auspiciador del programa de usted Cristian Galán de Ópticas Galán de Concepción Gracias. y también iba a tener Año. ahí un corner de Ópticas Galán Año. así es, Año. pero se cierra se, se descarga el aeropuerto y se fue todo eso a, a una carpeta para guardar entonces para, para reinventarnos andar. y más que nada Bien. porque necesitamos que todavía está trabajando en el hotel, nos cogimos a las distintas legislaciones que hay para ellos pero además, acuérdense que también hay que seguir pagándole sus eh, ¿cómo se dice? las sus cotizaciones entonces con, con Francisca sacamos la otra carpetita que teníamos pensada para el hotel y, eh, hicimos una, y abrimos al, al mercado local de la isla, que es pequeñito chiquillo, son 7.000 habitantes, eh, una tienda, creamos una tienda de comida italiana y del mar. Y de comida Mira, italiana, porque aunque ustedes no, no, no, no, lo, no, no lo crean, crea. eh, tanto Francisca como yo tenemos ahí... Tenemos una línea, el pasaporte, la residencia italiana y todo ese tipo de cosas. Todo, obviamente, yo estoy grabando y porque viví aquí, me viví acá. Así que seguimos la línea italiana y tenemos lasaña, gnocchi todo lo que son las pastas italianas, café italiano. Y, y armamos una, una tienda de puros productos premium. Y, y, y, y también del mar seleccionado y seleccionado ¿por qué? porque tengo un amigo en Duao que es la hostería Don Gilberto de ahí de la Caleta de Iloca y de Duao que ellos eh, venden productos de no sé si alguna vez fueron ahí a, a, a Piedra Roja en Chigureo pero ellos tienen sí, un restaurante que se llama Don de Gilberto sí, ya, sí. y él, él exporta eh, exporta María, exporta estos productos del mar hacia Europa, Estados Unidos y ahora está entrando en eh, a México y yo le dije bueno hagamos una línea de negocio eh, gracias a Dios aquí en la isla llegan una vez a la, a la semana un avión que he traído por la cámara de comercio donde yo tengo unos kilos ahí entonces traigo estos productos y así puedo darle una oferta digamos de productos premium a, a los ah, locales y a eso se suman ahí. imagínense los chocolates italianos mira al hacerle memoria Forteza Italiana se llama la, la pueden buscar la, el, el Instagram es arroba Forteza Italiana ¿Ya? Y ahí van a encontrar, nosotros que nos encanta el café, nuestro eh, corner de Coffee Lovers, con todo lo que necesitan desde la máquina hasta las cápsulas, café molido, grano, de, de, de, de lugares del mundo. Tengo la parte donde tengo, traigo ostras y erizo fresco Se les va a hacer agua a la boca cuando vean las fotos. ¡Oh, qué rico! ¡Rico! <ríe> Oye, Oye ¿y de, a, de, traigo, de más personas de la isla bueno, cómo les Bueno, aquí... Eh, ah, voy a tomar el ejemplo, por ejemplo, de mi familia, están mis acá? primas acá, que una una vive, imagínense, ella está, una está con sus tres hijos acá y ella vive en Hawái con su marido y la otra vive en Qatar y está aquí con sus dos hijos y su marido está volando en Qatar y el marido de mi otra prima está eh, eh, trabajando en Hawái, imagínense, y se quedaron atrapadas aquí porque cerraron el aeropuerto, entonces no había cómo volver y como dijeron, oh. bueno no hay como volver a Hawái tenemos nuestra casa aquí nosotros somos la nos quedamos aquí con los hijos no sabemos si los Mario están de fiesta por allá pero no creo <risa> ¿no? porque están, no, sí, ¿cómo no está son la cosa tranquilo <risa> claro y, y por ejemplo aquí se volvió como a, a, a la vida antes de la pandemia todo lo traía el avión casi ya no perfecto sé. uy nos quedamos pegados no, ahí, no, ahí, no. Claro. Entonces hoy día el concepto local es volver a lo antiguo, que es cultivar. Yo por ¿Sultivar? ejemplo aquí le, le, le conté a unos amigo, claro, ¿Ajá? tengo una parcela donde Ay, Yucamote, las, las, las yuca, eh, otra gente tiene maracuyá. Entonces empezamos como a hacer eso, el mercado interno se fue. Eh, eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, mejorando. Y hoy día todo el ah. mundo tiene huertos familiares. Entonces, ah, mira, hoy, ya, hoy ya. día salvo la... Hoy bueno, tenemos hay, hay familia, por lo tanto tenemos carne. Y lo mejor de todo esto es que además todos podemos ir al mar. Nosotros eh, sí. con mi hijo vamos a pescar Cotunui. Tiene, tiene su cañita y todo. Y, y pescamos, sí. digamos, y hay pescado para comer. Así que eh, estamos oh, no. como volviendo a eso. Volvieron a la. Pero, pero cuando estuvieron en cuarentena, a ustedes, ustedes ha sido bien complicado porque ustedes son tan libres pues, para al mar, andan a caballo, corren, o sea, eh, un cambio muy fuerte para todos ustedes. ¿Fue difícil o no? Sí, pues definitivamente. Eh, nosotros, por ejemplo, yo tengo la suerte de vivir en un lugar que tengo vista al mar y que debo estar como a, caminando cinco minutos, digamos, de la costa. Pero no, yo, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Y cuando pasó todo esto igual había miedo. Entonces, claro, la primera semana uno aguanta en su casa todo el día. Pero como, como uno tiene niños que además estaban en el colegio, Jotunui empiezan, bueno, ahí las, las psicólogas se un todo eso, empiezan como a estresar y nosotros también. Entonces, como teníamos una ventana entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, porque el... el, el, el, el Ah, no. sí, que llegamos de acuerdo desde las 2 de la tarde y quedamos en la casa y no ir a ninguna parte sí. en esas ventanitas nosotros con Francisca teníamos tiempo para ir a trotar salíamos a andar en bicicleta con Jotunuy a caminar ah bueno y nos íbamos hacia el, hacia el a, al mar y por lo menos teníamos la ventana ahora distanciamiento social y sí. interacción con los amigos los compañeros del colegio de Jotunuy y ese tipo de cosas hasta sí, que no ver. supiéramos que estuviera el el bicho el coronavirus fuera de nosotros. Ahí, sí. fuera. Oye, otra o sea, pregunta. Que tenemos varios sí, sí. saluditos. Kiwi. Dale, dale, dale. Dale, Varios ¿Vale? saluditos para Twitty y para Kiwi también. Dice Jaime Antonio Muñoz: Siempre estoy conectado con ustedes. Saludos. Cristian Reyes, me del, cariño a Twitty y al Kiwi. Buena onda. Eh, Cristian Galán, nuestro anunciador. Ahí está conectado. Galán en Instagram, nos recuerda. Después tenemos sí, Elías Morales que nos está viendo también. Jimena Torres Cárcamo. Hola Claudia, Kiwi, desperté. Hoy no me pierdo el programa. Felicidades por la primera semana. Que sigan los sí, éxitos. Qué buena onda. Oye, Otu, ¿una pregunta? Uh -huh. Otu, dime. Oye, es que menos Santiago un poquito, ¿no? Mira, yo lo hecho de menos pero no tanto como lo ha hecho de menos mi señora <risa> la verdad es que la verdad es que, claro, lo que uno tiene muchas cosas tanto de salir a comer Dale. principalmente esas juntas con amigos en casa salir a comer Dale. a restaurantes que te sirvan por ejemplo porque igual llevamos hartos meses igual que ustedes cocinando en la casa entonces uno como que tiene esa cosa de uy quiero ir a, quiero ir a un mall ver más gente disfrutar de un lugar Dale. un café en una terraza un restaurante de comida, no sé, pues, eh, un buen sushi, por ejemplo, o, o de repente comer buena comida chilena, casera, eh, que de repente uno la prepara, pero no es lo mismo que uno la prepare a que uno vaya a un restaurante y te sirva, por ejemplo. y Esas son como principalmente las cosas. Y, y lo otro, la cantidad de gente también, de, de amistades que tenemos, que siempre están viniendo para la isla, o, o que nosotros cuando vamos para allá lo estamos visitando. ¿Qué es lo que más extrañamos? Si ustedes me dicen ahora, ¿qué es lo que más extrañamos de Santiago? Bueno, nosotros tenemos a Sebastián, que es mi hijo mayor, que está estudiando en la universidad, entonces en marzo él ya estaba allá. Él igual vive con mi suegra, así que lo extrañamos bastante a ellos, y, y con el Seba constantemente estamos llamándonos, hablando por aquí por allá. Entonces, Francisca es la que más dice, chuta, hecho de menos a mi hijo, quiero verlo, quiero abrazarlo, y, y principalmente es eso. No es lo mismo, chiquillos, estar a la distancia. Bueno, ahí está la foto de Sebastián. No es lo mismo hablar todos no, los días por videoconferencia o por teléfono. No, que estar ahí, abrazarlo, apretarlo. O, o, o, o que se manda un, un condor y que estar arreglándolo, no sé, cosas así. Oye, ¿otro? De, de las familias. ¿Ah? O tú, y es así por, por cosas que se me ocurre haciendo si nos echáis de mero nuestras giras en la Teletón, en nuestros festivales de villa. <risa> Hace un poco, digo yo, mal lo pasamos, eso quedará así, no lo pasábamos. Sí, porque eso, eso, eso, eso eh, quedará en la memoria de, de los buenos recuerdos junto a los amigos. Eh, porque esos eran era tiempos donde uno experimentaba, donde uno estaba en el proceso de, de conocerse a uno mismo. Y, y hoy, aunque tú no creas, Kiwi... Eh, todo lo que pienso es pensando estar junto a mi familia, desarrollando algo. Hoy día no me pierdo ninguna. Nuestras vacaciones son familiares, todas, todas. Ahora, eh, hace un tiempo cuando ya Jotunú ya lo podemos dejar con alguien, estamos con la Fran pensando, pura escapada, pura escapada para todos lados. <ríe> y, y esto lo voy a decir con, con mucha responsabilidad de... de de amigos que siempre me dicen, oye, pero ¿cómo lo haces tú? Y digo, ¿saben qué? Yo, la verdad es que encontré mi media naranja, donde yo me levanto con ella y, y estamos todo el día, trabajamos juntos. Eh, somos un equipo, somos un engranaje que está súper bien aceitado y que trabajamos. Entonces, cuando nos separamos, porque ella va a hacer alguna actividad, yo me quedo con Jotunui y después cambiamos. Por ejemplo, en, en la atención de la tienda, eh, nosotros estamos en la mañana, por ejemplo. Y en la mañana Jotunui está en clase, entonces cuando sale nos vamos turnando para ir a buscarlo. La verdad es que nosotros los apoderados podemos ir a hacer el almuerzo. Entonces todas las semanas partimos con ellos en el almuerzo, con tu hijo y con el resto de los compañeros. Entonces nosotros vamos a cocinar, le hacemos comida con mucho cariño para todos. Entonces ¿Qué todo vida esa, vida? toda esa cosa familiar kiwi, si tú me preguntas qué es mejor, yo digo, con lo que, lo, lo que respondo todo Hoy siempre es mejor que la vida eh, pasada Lo pasado fue experimentación, eh, conocimiento y, En vías de ello hoy día que estoy un poco más maduro y grande No, sí, sí. no sé si tan duro como, como me como mencionaste al principio Pero <risa> <risa> <risa> ya, ya son ya son 40 años Pero felices de estar ¿cachai? en familia disfrutando Qué bueno. Estoy hablando mucho chiquillo, ¿no? No está, bien, no, está bien. Las ¿Está bien? personas está. te quieren escuchar a ti. O Twitty, aunque dice que el pasado ya pasó, fue un símbolo sexual y es un símbolo sexual, ¿Para qué fue? Es un símbolo sexual. Sí, ah. y mi socio te ¡Uh, no, uh, no. <risa> Oye, ¡Uy, eso tenemos a la mejor, a la mejor experta en sexo de Chile del mundo. Dale, ah. época? <risa> Oiga, la, la, la, la, soy yo, Nuestra querida sexoca María Inés Zavala también está con nosotros Y con los vamos a estar los cuatro Lo que resta el programa ¿Cómo está María Inés? Aquí yo bien, súper regia, estupenda a ustedes Hola Hola ¿tú? María Inés Un gusto saludarte Hola María Inés, ¿qué tal? Hola, hola, hola, hola. María Inés está sí, muy esperanzada En ver a tuiti. ¿Sí? María Inés la, está, la, está, la, la, está, la está en la casa la tarotista ¿Ah? está muy triste porque y envidiosa de María Inés que hoy día ah, no le tocaba Sí Me tocó por algo me tocó por algo a mí ah, Ya te tocó ya sí. te va a tocar Sí no, oh, oye. Oye, Básicamente hoy día justamente pensando en el, rit, en el en su baile, en su danza queremos hablar no. del erotismo ¿Usted sabe perfecto. lo que es el erotismo? ¿Sí o no? El el es no, es, playa, es el. el erotismo, vamos a hablar del erotismo que es la capacidad de expresión del cuerpo y de las emociones y está relacionada con los sentidos, o sea, con el ver, ya, tocar, oler, gustar. Ya. Está relacionada con la sensualidad, la sexualidad y la capacidad de atracción a un otro, ¿no? Entonces tiene que ver con la emoción y qué pasa con la danza. Tanto la danza como el baile ocupan el cuerpo, ¿cierto? Para atraer a un otro, para emocionarse, para un sentir. Y eso, tenemos, por ejemplo, miles de bailes, entre los que están los, el baile pascuense, evidentemente, pero tenemos el, el tango, la lambada, tenemos la salsa, tenemos miles de, de danzas o bailes. El, el cuerpo eh, produce atracción a un otro y lo más importante lo más importante es que los invito a, a redescubrir su cuerpo con la pareja en su casa ahora que estamos en este minuto de, de, de estar encerraditos todos apretaditos nosotros podemos ser estrellas en nuestro propio escenario no sé en, en, en cualquier parte de la casa nosotros expresar con nuestro cuerpo soltarlo mover movimientos circulares lento una mirada penetrante cierto se produce la atracción el deseo pero lo, lo más importante en esto es que mientras tú estás con este danzar con este movimiento de tu cuerpo además de sentir el, el placer el deseo la excitación el erotismo, se producen las hormonas de la felicidad ay, calla, maravillosas, calla maravillosas, calla, violosa, calla, por favor que me estoy que te las voy a nombrar para que sepas son cuatro hormonas oh, <ríe> quiero amor, quiero... quiero amor o sea, Qué pasa que el kiwi no sí, ve sí, la luz hace mucho tiempo o si ¿te cuento algo? mira, mira porfa, eres, cuenta. Tú eres un, un, un cel salvaje, es fuerte importante yo he pasado la sentencia con mi papá y con mi mamá, weón cállate, tuite, espérate para contar, ah, perdón, tuite... Eh, mira, son cuatro, imagínate, cuatro... Que... sí, casi callado para contarte lo importante, ya, marines, dale, no, mira. perdón, perdón, mira, en este, en este minuto, en este minuto lo que necesitamos nosotros es reforzar el sistema inmune para estar bien frente a la a la pandemia. Entonces, cuando tú haces algo con, con la danza, el, el baile, el erotismo, se te producen cuatro hormonas que son fantásticas. La endorfina, que es la hormona de la felicidad. La oxitocina, que es la hormona del amor, que es fantástica. La uh, uh, dopamina, que es la hormona del deseo. ¿Ya? Entonces, y la serotonina que es lo que la, nos da esa lo mejor el estado del ánimo, la relajación, yo el estar bien. Entonces, a través de la danza y del baile que o, ti, o Twitter lo hace, pero maravilloso, por ese movimiento de cadera que tiene, por ese eh, trasero que tiene que es envidiable, ¿no? Gobierna, te gobierna, te gobierna, te gobierna, no, el gobierna. ¿qué quieres que haga? La de la caliza, ahí está. Está hecho a mano, ¿no? Ya me ah, estoy, ah, ya ah, estoy, jubilando, no estoy jubilando, jubilando de eso de ya. Mal me estoy jubilando ¿Qué dice? Ay, qué dice? qué dice dice que se está jubilando no creo no, cómo se está jubilando está en ¿Cómo? la mejor etapa de la vida mírenlo ahí no, pero... Mira, ahí, ¿ve? ahí está con sus movimientos ahí no su danza ¿Cómo? danza erótica y ahí debe Mar... Tener... Mar... No, de endorpinas no ahí no pues ahí no el... marina una una pregunta porque siempre es que, que los pascuenses... Son muy sensuales, son, son como, ¿no es cierto? como símbolos sexuales. Como es, por baile, es, es por el país, es por la vía que llevan. ¿Por qué se da una tweet y, y la marina no puede responder eso? ¿Por qué son tan como atractivos a las mujeres? Son como el sueño erótico de todas las mujeres los lo bueno, Tiene que ver con la energía que hay en la vida. una teoría.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 Y se, y se, antes se habla sobre eh, la fertilidad Y la fertilidad obviamente es el acto en sí eh, Lo otro es que además todos los bailes Principalmente son historias de guerreros Entonces es cuando bien. nosotros tenemos dos tipos de Claro, nosotros tenemos dos tipos de baile Digamos, introducido a la isla Porque obviamente antes la cultura ancestral Era más el canto que era el eriu y el uté Que contaba historias eh, cotidianas de la gente Y la otra contaba como historias asombrosas de la gente Digámoslo así Llega este joco que, que muchos conocen en Nueva Zelanda, se llama Haka, de los All Blacks, se hizo, se hizo conocido, pero nosotros aquí en la isla tenemos nuestro joco, que el joko es, es baile, es bailar. Eh, y, y en esos bailes justamente habla sobre guerreros, pelea entre guerreros, lucha, y, y eso se va relatando a través de distintos movimientos de, de lugares de la isla, ¿no es cierto? Y eso claro. hace que sea muy atractivo visualmente. Es una es un baile Uy. fuerte, porque además, como es un como es un. Digamos, rey, la, la, la, la gracia es, de amedrentar, digamos, visualmente, ¿Sí? a través claro. del movimiento del cuerpo, de, de, de asustar y amedrentar al oponente. Entonces, por eso que uno lo ve, no sé, pues el guerrero siente miedo, las mujeres sienten otra cosa. <risa> <risa> con mucho respeto lo digo, ¿eh? con mucho respeto. Claro, mucha endorfina. No, ¿Cuál es la hormona del deseo? La oxitocina sí la la, sí, la ocitocina es la del es del amor sí esa es del amor la del. la del deseo maría sí, la, la es, dopamina entonces Sí, la, esa todas pero es que no es, nací en isla de pascua la me Claudia, la me quiero bien pero hubiera sido la pero de Pascua y es fácil por ejemplo si yo dijera con el kiwi ay me quiero ir a vivir a Isla de Pascua con el kiwi ¿nos podríamos ir o es muy difícil? es difícil Lo, les es cuento sí, chiquillos, ¿no? hace un tiempo atrás es tengo este una isla súper eh, digamos que estamos tratando de trabajar la, la, la autosustentabilidad y la isla tiene un, tiene un digamos un, un clima y además bueno la isla es, peque, es pequeñísima chiquillos si les digo que ustedes toman un auto y cruzan la isla en 20 minutos a través de la carretera y se acabó la isla entonces eh, somos muy frágiles en términos del ecosistema eh, no no podríamos llegar a una gran isla porque además la mayoría de la isla es parque y está lleno de arqueología, entonces eh, un momento que crecimos del censo del 2002 al 2010 una cosa así impresionante hoy día, la verdad es que como no sabemos cuántos somos, pero sacamos la cuenta entre las fichas médicas y, y digamos lo que y la municipalidad, y deberíamos estar como en los 8.000 si no mil habitantes, por ahí pero igual, y eso ya hace mucho para la isla, entonces Claro. Se implementó una ley de residencia en la isla, una muy mala ley porque fue tramitada en el gobierno, o sea, en el, en el Congreso, pero como no había lobistas ahí para contarles un poco de esto, eh, nuestro, ¿cómo se puede decir?, congressman, nuestro, nuestra gente del Congreso hizo cualquier cosa que al final nos devolvieron una ley pésima. Pero de lo que yo rescato de bueno ahí es que, por ejemplo, ustedes no se pueden quedar a vivir en la isla, eh, no. solamente pueden permanecer 30 días. Por lo no, pueden venir 30 días. Y después, claro, podrían salir de la isla y volver a ingresar. Y si se vale. quedan y no cumplen el plazo, hay una multa eh, muy muy fuerte económica, incluso hasta el, el, el no permitir la entrada a la isla. Entonces, sí, eh, ¿sí? Eso, ayuda un poco, sí, eso ayuda un poco a la migración, principalmente Oye, porque, obviamente, ser un si lugar turístico eh, es atractivo. Si yo, fuera, si yo sí. fuera solo para allá, yo te voy a ver a ti, voy solo, sin la Claudia, solo. Y me enamoro <ríe> me enamoro de una Pascuense y me caso tampoco. Ah, ah, ahí, ahí sí, ahí sí. Ah, pero ya Porque ah, ahí hay ya, un, ya, voy solo, una conexión, voy solo. un lazo. Pero ya hay Ahora, ya. ahora te voy a contar, te voy a contar un secreto, Kiwi. Alguna prima que que pasar el filtro de la? Ya es difícil pasar el de filtro de, de, de la de familia? Y ahí te quiero ver. ¿Cuál es el filtro de, de la, de la de familia? De ¿Qué, tío? Tío. ¿Qué, ¿Qué Podría ser como un cumbre podría poner por los Moai, si soy tan grande. Claro, podría ser momento de los Moai. Ay, las familias son complicadas. Sí, no principalmente porque porque los hombres, aunque ustedes no lo vean, son muy celosos de sus primas, de sus hermanas, y sí. cosas. Entonces, claro. siempre todos los que han eh, llegado a la isla han tenido un poco de conflicto con eso, pero al pasar el tiempo, como que se ablanda, los hombres, ya lo aceptan y lo, y lo, ah, Oye, ¿o lo tú? hacen Oye, de la familia. Porque yo sé que o, muchas extranjeras pregunta, se han quedado ya. en la isla, sí, que van pues? de turismo y se han enamorado de hombres de la isla y se han quedado. Así pero. es, Igual que mi señora Es lo mismo para los dos lados Ahora, claro. no sé por qué Para las mujeres es un poquito más fácil que para los hombres Porque los hombres son como Esos celosos que van Y, y, y así claro, casi vale. como de, de, de ir a combo ¿sabes? Exacto Las mujeres Como más de La el, resina no es sé, mejor. La, la mirada, el grito No sé, no el tacto físico Oye, otro, yo, yo me acuerdo cuando fue en la teleserie Llorana, que al, a, bueno, una actriz se quedó ahí, mira, allá. ¿por ¿Quién? La Claudia Burr, sí, no se enamoró, por... pues, se quedó. ¿Tú, tú estabas, cuando Claudia, fue en la teleserie, sí. ¿tú estabas viviendo allá o no? ¿Tú estabas viendo sí, cuando fue sí. la teleserie? Sí. Sí. Sí. Yo estaba en el colegio en Santiago, pero a mí, me, a mí yo alcancé a vivir de diciembre a marzo las grabaciones. Claro. Ya. Claudia Burr, que hoy día no sé dónde está se emparejó <risa> con un francés que tiene un centro buceo acá que se llama Henry García que en paz descanse sí, de ah. claro, claro Henry García se llamaba que en paz descanse, lo vuelvo a decir gran amigo eh, eh, eh, eh, sí. ella se para acá, Antonia Segers también, pero ella sí, tenía bueno, una ah, venía siempre para acá esas okay, son como las bien. dos más conocidas que que, que estuvieron aquí, pero obviamente todo ese elenco aquí también mucho los recuerdo con mucho cariño. Y, y de hecho, ahora, ¿quién fue que me dijo que la están, la están dando de nuevo? o Algo así, no estoy seguro. Y están recordando muchas eh, imágenes de la isla, sí, pues, imágenes de la isla de ese tiempo que debe ser por ahí por el 90 y, no me acuerdo, 94, 95, por ejemplo, ¿Y por ahí? O, más, o, o 96, no me acuerdo. Eh, sí, sí. Y, y la gente ve los lugares y impresionante cómo está todo cambiado ha ido desarrollándose la isla que hoy día había lugares que no estaban pavimentados o sea, hoy día hay lugares pavimentados que muchos no nos no tienen en la memoria de cómo eran antes entonces eh, sí. ha sido bastante entretenido ah, ver imágenes no muy de la bueno, isla Tweety, pero no es muy bueno que se modernice demasiado la isla porque si no va a perder su encanto ¿sí? lo que pasa es que la isla se puede la isla se puede modernizar, pero la cultura siempre va a quedar intacta, siempre se va a mantener las costumbres, como por ejemplo cada vez que uno por ejemplo, uno inaugura en un colegio y se hace una ceremonia, la ceremonia del pollo blanco en, en un curanto donde se canta y se, se pide por el por la, la prosperidad de, de lo que uno haga, ¿me entiendes? Esa, ese tipo de cosas, por más que uno ande eh, eh, con el aire acondicionado o, o en, una, en una carretera pavimentada, se, se mantiene y esa es la esencia Exacto. del pueblo Exacto. y eso es como un mensaje también en esta pandemia, aprovechándome de, de lo que dijo la doctora eh, aprovechándome de eso eh, vivíamos una vida muy rápida y incluso aquí en la isla y nos dimos cuenta con esta pandemia de que si ustedes se dan cuenta los pueblos originarios son muy los pueblos originarios son muy respetuosos y, y como ellos mantienen su tradición y costumbre Exacto. hacen eh, como conciencia y, y, y también conectan con todo esto que está pasando. No por el distanciamiento social, pero sí también el respeto a, a, al entorno, eh, a cuidar las cosas que sabemos la que la naturaleza nos brinda y que muchas sí. veces las perdimos porque hoy día estamos obteniendo de manera industrial. La madre tierra, como se dice. Hay un por ejemplo, donde se... Bueno, hay un ejemplo por ahí en, en el que paró el turismo y estaban las agua transparente, y sin olor a caca, digámoslo así. Eh, y así como eso eh, muchos mensajes al planeta de, de esto entonces sí, sí. como como mí, yo soy miembro de una etnia la verdad es que me siento bastante eh, bien y hoy día más maduro también y con más conocimiento de que eso es lo que hace falta también en nuestro planeta o tú, eh, cuidar, o tú. cuidar la naturaleza algo que me gusta mucho de la cultura de ustedes que ustedes son muy respetuosos de sus ancianos de sus ancestros Sí. ¿No es cierto? Y los ancianos, bueno, los sí, sí, ancianos sí, los, la verdad. gente mayor, también todo eso, es, son muy respetuosos, eso cierto? Hay una gran tradición. los cuidan mucho y los quieren mucho. Sí, sí. Más que nada de... Bueno, ¿La en, en la, en la hay... parte médica no puedo decir nada, porque la verdad es que estamos bastante alejados de ellos, pero justamente por ahí va esa parte. Eh, lo, a, los, a los coros los visitan y uno lo, lo, lo ¿Cómo se puede decir? Les, les trata de extraer la mayor cantidad de conocimiento y sabiduría Oy, sobre aspectos, en este caso, de la isla. Entonces, por eso siempre uno va con regalos. Por ejemplo, mi abuela era... Voy a hablar de mi abuela, por ejemplo, que, que siempre la visitaban primos. Y mi abuela tenía como tres refrigeradores porque le, le encantaba que le llevaran pescado. Entonces, mi abuela era la que, ella como, como era sola... Eh, tomaba el pescado y lo guardaba Entonces un día me acuerdo que fui y me dijo Sácame algo que tengo en el refrigerador Y yo abro, y era una cuestión de cosas congeladas De pescado oh. uh, uh, Y le decía, abuelita Pero hay que cocinar esto yo, No, déjelo ahí guardadito para cuando no haya Y acumulaba y acumulado, y acumulado. Sí, Son cosas que, que, que ella vivió también Me imagino de, del tiempo de escasez Entonces, eh, pero sí, claro. cuando uno va a visitar A un, a un, a un coro, uno lleva un, una ofrenda Un regalo, llámelo como ustedes quieran Justamente ah, a cambio de esa sabiduría o de la consulta que uno quiere hacer, y por eso también se respeta mucho. Por eso, ah, Al igual es que en muchos cierto. lugares también, las nuevas generaciones eh, están cambiando un poquito eso. ¿Ya? Los, los millennials también tienen, algunos sí, otros sí. no tanto. Eh, me imagino que usted tú, Kiwi, parece que tienes una hija millennial también, ¿o ¿no? Sí, sí, no la veintiuno 21. 21. 20. 20. 21, 21. 21, ya. Entonces, también ellos, su, su mente, bueno, nosotros tenemos la esperanza en ellos porque ellos también tienen el conciencia del planeta, de, de, de reutilizar cosas o, o de no Oye. gastar tanto, pero también a, de, Oye, están súper conectados y, y es el nuevo futuro que, que tenemos esperanza de que ellos se preocupen de lo que nosotros no nos preocupamos. Ustedes usted, usted, usted tienen una, una música, pero que a nivel mundial conocen, bueno. pero nosotros, lo, lo, lo, los jóvenes, los niños, no la cambian por el reggaetón, ¿no? Ni cali. Les voy a contar un fenómeno que pasa aquí en la isla. A, eh, a pesar de que, bueno, como, como tenemos un contacto obviamente con el continente, y eh, porque hablamos español y todo, eh, sí, algo, Pero aquí la gente no le gusta mucho el reggaetón. A lo, a los buen, le gusta no nosotros de... tenemos, qué, qué, qué. tenemos un mix, <risa> nosotros tenemos mucha comunicación con las islas del Pacífico, principalmente con Tahiti. Ahí y con eh, bueno Samoa, Tuamoto, ese tipo de cosas. Y ellos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? A las canciones. Ponte una, una canción de... ¿De quién puede ser Kiwi? Ver, de Una canción de Miguelo. Ya. La toman los DJ y le colocan instrumentos locales como toeres, bombo y... Y las sí. hacen sonar, mira, no, no sé cómo, pero las hacen sonar de tal manera que es como un reggaetón, pero con estilo de la etnia. De la isla. <ríe> y eso es lo que escuchamos ahí, claro. Y, y, y eso suena ahí... Y, y, y como que oh, lo. lo se puede decir? La como la que, que tomas toma esto y lo transformamos en algo local. Yo para adelante, para atrás. Ah. Para adelante, para atrás. Ah. <risa> <¿Ven? risa> Así no es. Tendrá, ah, no tendrá antepasado sí. Pascual y ¿sí, Miguelo, porque es como vos, oh, ah, plancha con la mano también. ¿eh? <risa> Mira, por, por <risa> la cara de paisano <risa> que tíao. tiene, tan lejos. ¿Tiene <risa> Sí, sí, pues se le nota mucho. Oye, y para ti, o y Vivi Kreuzberger, ¿qué fenómeno es para ti en tu vida? Creo que es muy importante, ¿no? Sí, sí, una gran amiga. A ver, les voy a contar. Yo estuve con, con la Vivi antes que cerraran la isla en febrero. Estuvo con, el, ah, con su marido acá en la isla. Ah, Sí, pero la vimos que estuvo en tu hotel. Robert, sí, sí. Uh -huh. Sí. Eh, y ahí estuvimos conversando, fuimos a cenar varias veces Conversamos de la vida, los proyectos que estaban haciendo y todo eso Y, y, y, y también me dio muy buenas ideas Porque como estaba viviendo en Londres Yo le digo, sabes qué? La isla, principalmente, el turismo de allá Es eh, mucho británico Porque ellos también tienen, también estudian mucho lo que es la arqueología y la cultura porque ahí Les voy a contar un poquito, la isla es un destino, un, uno califica distintos eh, destinos, ¿no es cierto? Es como sí. si claro, uno dice, no sé, eh, México y Cancún, y tú sabes que tienes, además de las playas, tienes la arqueología es. y una cultura, porque están los mayas, los toltecas, ¿no es cierto? Ya. Después, no sé, teníamos la cultura de la fiesta y el shopping, digámoslo así. La isla <risa> es un destino de arqueología, arqueología. y de cultura, Al, Alguien que quiera venir a buscar, muchas veces siempre lo he dicho, alguien que quiera venir a buscar a la isla, algo que no sea eso, lo pasa mal porque si, si de verdad lo encuentra, no es el fuerte, porque aquí tú vas a encontrar libros, arqueología, ensayos de científicos, y si te gusta esto de la arqueología, la figura, los símbolos, ¿eh? ¿por qué hacían esto?, ¿por qué levantaron los Moai?, ¿qué significan?, eh, ¿por qué el, tiene el respeto al mar?, ¿por qué está, existe el Tapu, el Jacatere?, que son... Eh, distintas, distintos puntos de la cosmovisión la Panuí, y, y tú vienes como, no sé, a la playa o, al, o, o a pasarlo bien, la playa se, se acaba el cuarto día ya te aburres de la playa entonces te hace falta el otro, entonces la, la, la viví como vivía en, en, en, en Londres, estuvo viviendo no. dos años me, me contaba ciertas cosas de la, de la población local que a mí me sirve mucho porque las sí, implemento eso. en el hotel para atraer ese tipo de turistas, no es cierto que además viene con un ingreso para el vida un poco más alto y, y, ups, ¿seguimos? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. sí dale. A ver si sabía. Y, y, y, me, y, y me dio, junto a Robert, me dio una súper sí, sí. buenas idea de un montón de cosas. Así que eh, de a poco las voy a desarrollar ahora que estamos en pandemia para el futuro de mi hotel. Así que, eh, súper, súper bien. Además que como tú dijiste ahí, viví una gran tú. amiga... Eh, Después, ahí, otro cuando hicimos un festival de viña con, con la vida, un programa de la vida que hacía el mediodía se llama Festival de Vivi del Mar. Y con el Bibi otro trabajamos Mar, ahí. Me verdad, ¿verdad? verdad. Era para bastante... hacer. ¿no? Uh, ¿Te gusta, compadre, no? Te ha pasado algo maldito. De mucho tiempo. Era ¿no? la carreta, la carreta. Uh, cállate, cállate. Sí. ¿Quién no, te no fue? Eso ¿Puedo, me ¿puedo, 2000, ¿Puedo contar una cosita? Fue como en 2004, 2005. Sí, Hola, ¿Qué su sí, vida no del sí. pasado? Oye, ¿puedo contar una cosita? Una vez con el Dotito andábamos en la gira de la Teletón. Y la gira de la Teletón terminaba en Puerto Montt. Y después del show de la Teletón, con mi compadre, dijimos, vamos a tomar algo y fuimos a la discoteca, no sé si te acordás de Twitty. Y yo me quedé impresionado. Entramos con el Twitty, el día delante de mío, y cómo se les tiraba la chiquilla al cuello, güey. ¿eh? de es que eran los Beatles. Este güey bueno era los Beatles, así, pero ya... Y todas las agarraban a la besos. Y yo, a las que no le daban besos, me lo daban a mí. No sé si yo lo mirase no puede ser. ¿no? Era... Es que, una... que, juega, que yo... era una... lo que tiene qué es lo que tiene qué es lo que tiene ah, éramos solteros locos, solteros a... locos solteros. su, pre, su, su predestancia su físico, su cuerpo es su, esa su es su la... Y la y la energía de la, de la isla que trae pues, su energía es otra cosa la ¿eh? ¿La el, el, el sex appeal dicen sex bueno appeal. uno siempre sabe que esto es uno sabe que la televisión también exacerba mucha, muchas muchas sí. partes. de este tiempo, sí, a mí. Vendiendo, como en tu <ríe> imagen, así. Por, claro. <ríe> está ahí exacerbado toda la vida. Por. Oye, creo que alguna vez te vi flaco. Oye, creo que alguna vez te vi flaco, pero, de, pero del pelo, cuando entrenaba oh, en el yeah, gimnasio yeah. de la ciudad de Iván Zamorano. ¿Te acuerdas? Cuando una vez que corrimos la marrón de Santiago, corrimos la marrón de también. Santiago, y yo iba todo oh, cagado, y lo los grabando al lado, me grababan total yo he hecho pelota en la barra de Santiago una tengo oh, la las imágenes sí lo tengo haber. tengo esas imágenes para verlas la muestra. se me fue, se me fue. No, no. lo que pasa es que tengo en un disco duro tengo, tengo las grabaciones de esa GoPro que íbamos cuando sí a grabando sport, o sea, relajado yo la lengua afuera güey pero bonito desafío seguís corriendo aquí güey, no que me gusta mucho. Bueno, ahí hablando con la, con la María Inés, cuando uno trota, la endorfina también se... Eh, fluye mucho. evidente que sí. Sí. Por bueno, todo lo mucha gente en estos casos... <risa> Oye, Claudia, ¿tú trotas? ¿Hace algún deporte o, o, o no hace yo mucho deporte? Yo soy zumbera. No yo hago zumba. Ya. Todos los ya, días una lo encerrada sí, en también. casa. Sí. Y sí. sí. de zumba. Bueno, oh, yo oh. le voy a contar... Bien. Yo le voy a contar, y para los que están escuchando ahí, les voy a decir un poquito de, la, de esta situación. Cuando uno hace deporte, así como aunque sea el trote de kiwi, ese tipo de cosas, claro, al principio es juega, claro, es está, todo el mundo sufre. Y ahí me afirmo de la doctora porque al, termi al terminar el ejercicio, y eso es después de 40, 50 minutos de hacer alguna actividad física, el uh -huh. cerebro... Eh, sí. ¿Cómo fabrica o libera ese tipo de sí. hormonas? Como la oxitocina, sí. la endorfina Ese tipo de cosas Y muchos que practicamos deporte Hacemos más que nada Y la motivación de hacer el deporte Es porque después de terminado eso Cuando viene el descanso Tú estás en un estado donde justamente tu cerebro uh. eh, Te da la felicidad, bienestar, energía bueno. la Y mucha solina. gente piensa Exactamente Mucha gente piensa de que no, hacer deporte es doloroso Es, es un montón de cosas Porque, no oh. lo, porque yo lo entiendo cuando uno realiza una actividad física mínimo, mínimo tiene que esperar 21 días para que su cuerpo se adapte, digamos, al, al ejercicio, sea el al al trote, ejercicio. sea pesa, sea zumba, lo que sea, exactamente. Y después de esa de, de, de, de pasar esos días continuos haciendo el deporte, que uno ya agarra el cuerpo, ya agarra una máquina, Porque es donde viene toda esa salud para el, para el cerebro, mental, mente, cómo es. Sí, pues. corpore sano mente, mente sana incorpore sana sí. y todo ese tipo de eh. cosas y además de eso le voy, a, voy a contar, les voy a contar algo que eh, donde apareció una niña con su pareja diciéndole oye qué, qué harías qué, qué, qué sería lo último que, que harías conmigo eh, si el mundo se acaba en cinco minutos <ríe> Entonces, entonces la niña la niña le dice el, el, o sea el marido le dice hacerte el amor y ella le dice ya y los otros cuatro minutos ¡Oh! <risa> entonces eso deja en el, <risa> eso deja en evidencia parecita? que lamentablemente al parecer la salud no no yo estoy hablando en general la salud <risa> o, o digamos esto, esta cosa del acto sexual al parecer cada vez se está cortando más no sé por qué ¿Sí? pero justamente para los que hacen deporte eh, se está o sea, acortando es por eso dicen de que dura un minuto el tiempo, el tiempo, el tiempo estoy, o sea, a... por lo menos los, deportistas hablo, son más los los que practican deporte sí, son más vigorosos, no vigorosos puede puedes llegar a una cantidad de minutos, puede sumarle minutos digamos eh, ¿Sí? en el acto sexual digámoslo así para, para yo, mantener y para que yo estoy confuso soy, soy deportista soy deportista deportista eh. deportista de alto de alto rendimiento <risa> de alto claro Oye, eh, a propósito de eso marinés en fin ¿Sí? leído un artículo marinés, que decía que el sexo está como sobrevalorado ¿tú crees que es verdad o no? es que no es que esté sobrevalorado, lo que pasa es que en este minuto la gente habla mucho en relación a la sexualidad porque en algunos casos está un poco restringido debido a la cuarentena porque estáis 47 horas con la misma persona y están los hijos y está el estrés de no poder salir, de no poder... ¿Sí? Entonces, claro, eh, ha, ha, ha sufrido, digamos, un deterioro pero eso también depende de cómo tú lo logres enfrentar, cómo tú logres salir de eso. O sea, Sí, yo tengo que levantarme todos los días, ¿me levanto con buen ánimo o con, bo o con mal ánimo? Entonces, okay. yo me dispongo. Es muy importante la sexualidad, la disposición del placer. Y es muy importante el hecho de, de ocupar, de, de organizar el entorno para que aquello ocurra. Pero, y, pero, pero, como estamos hablando ahora, que tiene que ver yeah. incluso con el gasto energético. O sea, el acto sexual es favorece al ser humano, pero en mucha amplia, en muchos sentidos, físico, emocional, espiritual, porque es el único momento en que dos personas son una, una, son Pero espera, ese, ese artículo, decía ese artículo, ese artículo que leí decía que, ¿Sí? que no es tan importante el sexo en la pareja, que hay cosas mucho más importantes, ¿tú crees que puede ser así o una combinación?, es una combinación, evidentemente que es una combinación. Y a medida que pasan los años, evidentemente que empieza a tener menos importancia el acto sexual como tal, pero hay otras manifestaciones eróticas, hay otros juegos, está el amor, tal, con la complicidad, la compañía, el, el tener lo, tener juntos un proyecto en común, que también es muy rico. El amigo que tú tienes al lado, el, con el que todos los días tú te apoyas, es fantástico. Pero bueno. la sexualidad igual se hace aunque tenga 80 años, de diferente forma, usas Exacto. otros elementos, otras otras, usas otras partes de tu cuerpo, pero igual está la sexualidad presente, siempre. Yo en este vida. momento no las uso, no en este momento presente. no uso nada. ¿Ah? <risa> son las 10 de la mañana hemos, hemos terminado nuestra primera semana de programa y hemos tenido grandes amigos. Partimos con la Renata Bravo, con Miguelo la la Jara, y vivía mi gran compadre Directo día de Pascua desde desde Oye, la Paz, señal ha funcionado perfecto ¿eh? y se Mira, un generalmente hasta, hasta como la, mira, son las 8 de la mañana A las 8 y media, prenden los equipos En la municipalidad, la gobernación, y se va La señal al carajo, así que, que bueno Que <risa> bueno que lo hicimos antes Pero lo hicimos perfecto salió amigo mío te quiero dar las gracias porque de verdad se levantó a las 7 de la mañana en los contó incluso a los sí, que tuvo un problema y se estaba medio dedicado de salud así que se agradece mucho no conozco la Isla de Pascua es la única parte de, de Chile que es no bellísima. conozco bellísima hasta allá luego vamos a, a tener bueno vamos a los dejo Chiquillos, los dejo bien. invitados. Ya saben, pueden buscar ahí a través de... Bueno, para los que tienen Instagram, la cuenta del hotel es arroba hoteljarenua. Recuerden bueno, que al igual que... Jarenua se escribe con H igual que hotel. Ah, la H que suena igual que mi nombre. Jarenua. La casa ah, de, de la abuela. La casa de la abuela, la abuela ¿ves? La casa Muy de bien. La abuela. O tu ¿qué significado tiene? O tu nombre, ¿qué significado tiene o tu tuiti? O era el... Lo que pasa es que mi papá me pusieron ese nombre eh, sumado con mi segundo nombre, que es Rani. Rani significa ya. cielo. Y Hotuiti era el príncipe menor del rey, eh, príncipe del cielo. Ese es mi. Ah, oye, y tu, y tu, tu hijo, hijo me decía sí. que se llama. Y mi Jotu, hijo, Jotui. mi hijo. Mire, la diferencia. Jotunui. Hoy que se mejore, porque y, sabemos y el, que ayer estaba con fiebre, sí, sí, pero este mejor sí, hoy. Sí, sí. Y gracias por estar con nosotros. De todas bueno, maneras, hoy, siento que pasaste la noche de largo cuidando a tu hijo. Sí, pues. Un besito para tu Así señora. Bueno, Fran, Fran está en lo mismo. Fran sí. está en lo mismo. Así que yo le voy a hacer un saludo, chiquillo un Ya saben. Para, para que saludo. vean las fotos. Oye, les le voy a hacer una invitación a ustedes para que se sí, trasladen. Vayan al Instagram y busquen Arroba Hotel hoteljarenua.com para que vean imágenes del hotel también y también de la isla y si no también, échenle un vistazo a la página web del hotel que es www.harenua.cl o .com, cualquiera de los dos con H, Harenua y si no lo googlean ahí van a llegar igual así que da lo mismo Bueno, cuando abran las fronteras Chiquillos, a Que así sea Gracias Gracias por la invitación, lo pasé muy entretenido Va a estar, está, eh, te a gracias que va a estar la, la semana. Gracias Marín, todo, todo, todo, cariño, tuti. Claudia, y para Gracias por estar aquí. Gracias por estar el, el ah, lunes por no, bueno, estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar estar estar el lunes estar aquí. estar estar a estar no, con Pueden hacerlas ese día en el Facebook Live de tu zona X. Así Oye, que manden Para que le, le, lo regalemos a, a fin de mes. Dos pares de lentes de nuestros amigos de Ópticas Galán. Para que entren en su Instagram, que es Ópticas Galán. Así que manden Más sus fotos ahí. A la lupa con su, con su polola, con su vecina, con su hija, con su señora, quiera. con quien quiera. Ya. Mariné, besito. Muchas ah, gracias listo. por todo. Marianne, gracias por acompañarnos. No. Nos vemos. Cuídense gracias, mucho. Semana, chao, Marianne. Que chao, María. Chao, Chao, Chao, Chao, chao. chao. Y Rana, eh, hermano.